tema que cierra el primer disco de esa meta. Y los chicos de basura lo querían tocar y, y bueno, le seguimos hacer esta mezcla. Nunca se ensayó. Nunca se ensayó, así que puede llegar a salir. Yo no ¿Eh? Ellos... Ah, bueno. Ellos dos lo no ensayaron, no sé. te estaban de no cuenta Y ahora. ¿Y ahora cómo estás? Pero estás descabeado. entonces sí, boludo, ya ensayaste descabeado, te tocás descabeado, sálete. ¡Salga, no, Si, si encuentran en este disco, bájenselo, hombre. Está original sí, en la red. Pero bueno, hay, hay, hay que buscarlo. Vamos ahora, nos vamos con estos dos últimos temas. Che loco, qué batero furioso. Javi, Javi. Javi, ¿qué tenés que hacer para cuando Matías no pueda tocar más? ¿Eh? No sé, capaz que me pase de ver que no me lo su homicidio? No, no, no. Al contrario, al contrario. Hay que ponerse, hay que practicar, ¿qué vas a hacer? Vamos.